que mueve el mercado, la intervención del Estado, eh, qué pasa con las importaciones. Queremos hablar un poquito de economía y necesitamos gente especializada en economía, pues si no, terminamos hablando cualquier cosa. Y llevarlo también a, la, a lo cotidiano para que la gente pueda entender. Para eso está Fabián Medina, que es economista, que ya lo molestamos y primero le decimos gracias por, por atendernos. Fabián, buen día. ¿Qué tal Carlos? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. No, es un placer tenerte porque a veces entender un poco lo que está pasando, eh, es importante hablar con, con gente especializada, decir, bueno, eh, va por este lado, porque la gente se asusta, el comerciante ya no, no tiene precio, eh, ya no sabes ni cuánto tenés que eh, hacer la, la remarcación de, de los valores, de tu sueldo tampoco, decir, bueno, cuánto tengo que reclamar. Hay un movimiento de este suba del dólar que tuvo ahí como un freno, Fabián. Mira, la realidad vamos a estar hablando lo más fácil posible, sí. porque no es un tema fácil. ¿sí? No. Eh, esto empezó la semana pasada, eh, empezó con una pequeña corrida como, como normal y habitual, en el cual algunos a, a empezaron a ver algo que no veía el resto, que no existía tampoco. y Empezaron a comprar un poco de dólar Blue y un poco de, de bonos. Y el miércoles de la semana pasada se transformó en una operación política, una operación financiera con fines políticos. Uh -huh. eh, empezaron a comprar entre el miércoles de la semana pasada y este lunes, a uh -huh. ver, mil millones de bonos del 2030 de la deuda, o sea, hasta un equivalente a 100 mil millones de pesos. Uh -huh. Eso hace que, como no había oferta, al haber demanda, te sube el precio de los dólares de la bolsa, ¿sí? Tanto el MEP como el contado con liquidación. Y en la, empezó con un arrastre en el blue, como suele suceder. Uh -huh. ¿Qué quiere decir un arrastre? Que empezó a subir el blue a medida que suben los otros. Eh, porque yo hablo... para mí es fácil hablarlo y yo lo entiendo, pero... Claro, claro. <risa> Claro, el tema, es que, el tema es que el Blue se convierte en el dólar de la calle, es el dólar... El tema es que si bien el Blue es un mercado chico de 20 millones de dólares diarios en todo el país, es lo que la gente tiene, el número que tiene en la cabeza, claro. y es el que puede llegar a golpear en los precios. No es que va a golpear, ni que no puede golpear, el que puede llegar a golpear. ¿Por qué? Porque en la época de operación, de corrida, vos no bueno, tenés ni piso ni techo de los valores. Uh -huh. Entonces no podés eh, establecer un valor nuevo, hasta tanto se estabilice. Viendo la operación esta de los bonos y un poquito del blue, a ver, también por el, un error involuntario, porque haber quedado bien con el campo, no, a ver, eh, se puso el dólar agro en 300 pesos. Yo el dólar de economía regional lo hubiera puesto en 300 y hubiera puesto un tope en lo particular. Yo hasta setecientos mil dólares de exportación uh -huh. en, el, en la parte de soja porque con setecientos mil dólares de exportación en un mes y medio digamos que si vos pasás a ser ya dejaste de ser un pequeño o mediano productor ¿sí? claro. de de cuatrocientas hectáreas en la zona núcleo entonces a ese hasta setecientos mil dólares le no hubiera dado trescientos y a partir de ahí 285 ¿por qué? porque esos 15 pesos de diferencia cuando vos tenés por ejemplo, exportaste un millón de dólares y tenés 15 millones de pesos uh -huh. 15 millones de pesos a 400 como estaba estabas hablando de si no me equivoco 30 mil dólares claro. más o menos ¿no? No, fracción 30, 40 mil dólares. Te uh -huh. podías comprar y fue y lo compraron, porque la plata no tiene ideología. Y no está, eh, vuelvo a repetir: no estamos hablando de pequeños y medianos productores, que a esos hay que cuidarlos, porque son los, gente, los que cuando vuelve liquidar, es el que la vuelve a reinvertir en el campo y para sigue trabajando y vuelve a cosechar, y vuelve a sembrar y cosechar. ¿sí? Ahí, ahí marcas algo que, que es interesante: ese, ese pequeño productor tiene que volver a comprar insumos. Por eso te digo, ese lo tenés que cuidar. Uh -huh. eh, y pero al, al, aparece el, el yuan. No, está bien, pero a ver, eso es la última medida de ayer. Sí. Eh, lo cual es potable porque tenés un segundo socio comercial con quien más tenés comercio exterior es, es China. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? si vos tenés yuanes en las reservas, producto del swap, o sea, el préstamo de monedas de un país a otro. Uh -huh. eh, y yo tengo que trabajar con empresas chinas para que quiero pagarle en dólares. Yo vivo en yuanes. Está perfecto. Entonces, cuando vos le pagas en yuanes, descomprimís la situación de las reservas dólar. Y digamos que tendrías más poder de fuego, como suelen decir algunos. Pero más viendo eso, el, viste que la semana pasada salió aprobado por dictamen de la Facultad de Económica de la UBA, el canje de bonos, sí, sí. que no afectaba ni al Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni a las jubilaciones, y que el Estado le dio a los organismos bonos atados a la inflación y retiró de la, y le retiró los bonos dólares, con lo cual va a tener más, mayor ganancia en estos momentos con los atados a la inflación que los dólares. Uh -huh entonces usa esos bonos ayer para ya tuvo una operación ya intervino antes de ayer con 120 millones de bonos sobre el final del día y hizo bajar unos 3, 4 pesos y ayer intervino fuertemente eh, con, el, con el ok inclusive del fondo monetario por lo tanto te puedo decir que el acuerdo con el fondo no está caído uh -huh. Eh, para intervenir en la, para que no se desmadre la situación eh, ayer bajó 20 pesos habiendo llegado 4.97 4.95 cerró ayer cerró 4.74 sí. estamos hablando de valor promedio no estamos hablando de valor de tu ¿no? no claro claro claro eh, que debe ser 4.90 el, el, poquito... el oficial tuvo un poquitito de aumento baja el blue Era, el... El oficial siempre viene con sí. pequeños aumentos sí, porque es sí. la política del Banco Central que uh -huh. eh, determina. Eh, y tenés que hoy la, lo que es la parte de operaciones del Banco Central la está manejando Lisandro Clery. ¿sí? Eh, en, en forma coordinada con el ministro que es lo que dice la carta orgánica. Uh -huh. Entonces, ¿tuviste una baja del blue? Tuviste baja de los dólares de la bolsa, y te puedo decir que va a volver a seguir bajando. Ahora, ¿por qué hablamos en todo esto? Porque vos necesitas un valor estable para saber a qué precio vas a tener las cosas. Claro, pasa algo terrible, Fabián, es eso, sacar, no tener precio en los alimentos. Hoy vas al supermercado. Claro, a ver, los, los sí. alimentos en supermercados grandes, que uh -huh. esos nacional, Eso no vas a tener problema porque esos están abastecidos tienen hasta la semana que viene, por lo menos, y tener los precios, guarda, eh, que siguen con los mismos precios. El problema lo tienen los supermercados chicos. Claro. Que, que por ahí reponen dos veces por semana y te encontrás con que algún proveedor no te quiere vender. No es que no tenga precio, no eh, no, eh, no es que no tenga producto. No te quiere vender porque no quiere saber el precio. Claro. El tema es, recién la semana que viene vamos a estar en un nivel estable, y yo calculo que va a estar entre 410 10, 4, 20. Uh -huh. por lo tanto la suba debería ser de un 2, un 3% porque el ministro ayer dijo que hasta el viernes va a estabilizar la, la situación o sea que no va a volver a de 400, 420 lo cual no sería ilógico si vos me preguntas a mí yo iría, yo iría por más pero bueno, uh -huh. yo soy trastornado claro no. <risa> Yo soy un trastornado que lo quisiera poner entre 50 claro. e Igual ayer te explico Los que compraron en Capital los, Hubo cuevas Directamente que habían hecho Preparado operaciones a 520 Mira. Y como lo tuvieron en 474 Los dueños tuvieron que salir del país es Porque tremendo. no podían cubrir la diferencia mm. Del desfasaje que Le hizo perder plata al ministro Aparte ya les avisó el ministro, mm. eh, los que quieren jugar con nosotros van a sangrar, van a perder mucha plata. Calcular que perder 45 pesos por billete es mucho. en una mes, en una cueva que puede operarte un sí. millón de dólares por día, un millón y medio, es mucha plata. Mm. <risa> Estás sí, hablando sí, sí. de 50, 60 millones de pesos en un solo día y perderlo. Es mucho. Y vos sentís, Fabián, que este fin de semana largo va a, a, a calmar un poco también esta situación que se fue ayer. Esto, ¿Venimos cuánto? ¿Diez días de, de, de furia? Sí, ¿no? y hace, diez, mm. hace diez días que estamos con la furia, mm. en la cual uno... A ver, vos tenés listas de precios que se actualizan, sí. Y aquí vamos a estar actualizando, 7,7%, la inflación del mes anterior. No, eh, no hay actualizaciones por el momento uh -huh. por el momento no hay actualizaciones en cuanto al valor del dólar aclaremos que que, te, eh, que está mintiendo también no porque el que te dice que te actualiza por dólar blue porque es artículo importado lo trae a 2.30. claro <risa> o claro, sea lo que compra grande. lo compra a dólar oficial pero te lo venden lo blue. compra lo compra el oficial y te venden en el blue o sea claro. o se están haciendo un colchón terrible con el consabido problema que tiene la gente. A ver, la, la gente normal y habitual vive de un, solo, vive de un trabajo, ¿sí? uh -huh. O de dos trabajos. Y en pesos vive. en pesos. Vive. En peso. uh -huh. eh, pero tenés un valor fijo en pesos y no no tenés la posibilidad que tenemos algunos de facturación, ¿sí? Uh -huh. eh, que tener un, algún trabajo y facturación con el la cual las, no te digo que hacer la diferencia pero te acomodas un poquito más. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, los salarios quedan un poco un poco retrasados, si bien hubo... Se están terminando las paritarias recién del 2022 con valores de 105 a 110% anual. Hay algunos que están en esos valores. Uh -huh. Hay otros que pasaron en el 120. Eh, pero, a ver... Vas a tener un buen, buen nivel de recaudación de nuevo. Obviamente se cayó la sequía, te quita posibilidades de recaudación, que es lo que se está tratando con el Fondo Monetario. Y con ese, y base de eso, eh, yo te diría que vas a tener un año, digamos, más llevadero. No te puedo decir tranquilo. Bueno, lo vio anotar. Las con últimas inflación. veces que hablé con vos nos diste el, el, el detalle de lo que iba a pasar y pasó, así que me quedo tranquilo con lo que nos estás contando hasta ahora. Vas a tener un, un, un año más llevadero. A ver, yo estimo, estimo que la inflación de marzo puede haber sido la más alta del año. Mm. O sea que todo quedaría abajo de ese número, debería quedar. Eh, están los que te dicen ¿no? 8, 9, 10%. A ver, hay muchos que hablan de cuanto peor mejor. Claro. Eh, yo, en ese sentido, hay que llevarle tranquilidad a la gente. ¿no? A ver, estamos todos mal. Es una situación que a muchos los angustia, es lógico. Pero pensemos en que si hay que hacer un pequeño canutito, uh -huh. eh, vamos comprando latas. Eh, eh, eh, al, alimentos no perecederos, ¿sí? Sí, sí, sí, porque sí, no te voy sí, a decir no. que ahorres en el IG, en, la ligue, en claro. nada, porque no, no, la, no, gente la gente común no, no, puede, no puede comprar ni dólares. Sí. No, no, sí, a ver, sí, a ver, puedes comprarlo. Pero en el, lo pero por los, home banking, los alimentos... Peso, pero el alimento te, siempre te resguarda. Sí, lo, pero diste en la clave, te digo la verdad, con los alimentos diste en la clave. Eh, podés, si querés comprar mil pesos en una letra del tesoro, la compras y uh -huh. por ahí a fin de mes tenés mil diez pesos. O sea, o mil sesenta pesos, y le sacaste seis por ciento a esos uh -huh. mil. Con lo cual, más o menos estás piloteando y no perdes plata. Tal cual, Pero fuck. la gente normal acostumbra a comprar alimentos. Uh -huh. Y, y esperemos saber cómo se encausa esto la semana que viene como hasta el viernes está la estabilización del que propuso el ministro uh -huh. este es un fin de semana largo como para que la gente vea un poco la realidad suma y esto empiece a bajar un poco la espuma y la, el, los valores los vamos a tener a mediados de la semana que viene estabilizados. Vamos a hacer una cosa, Fabián, te comprometemos, te, te vamos a molestar para para el jueves de la semana que viene, ¿te parece? Para ver cómo se estabilizó, a ver cuáles son los números para que la gente también tenga la ayuda y la educación financiera ahí con vos, Fabi. ¿Te parece? No hay ningún problema, Carlos, ah. estamos a la blast. Te agradezco, te mando un abrazo grande y buen fin de... Igualmente, saludos. Fabián Medina, economista, y dándonos el detalle eh, real... Compren alimentos enlatados, el que puede vaya resbarrándose un poquito porque es eso lo que se está encareciendo.